Viernes 9 de noviembre, 7 y media de la mañana. Bueno, no me gusta decir estas cosas, pero para informar a ustedes, yo me las juego, señores. Por eso es que la gente nos aprecia. Podemos equivocarnos, y de hecho nos equivocamos, y mucho. Pero la gente sabe que somos auténticos, que hacemos lo que creemos. Decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Y yo, por cuidar mi imagen, para que los periódicos no me digan corrupto, no me digan que interfieren en la justicia, callar ante una injusticia, prefiero irme a la casa. Y se había cometido una inmensa injusticia, por la presión que se había metido sobre el caso Cofie, el crédito al señor Duzac. Un crédito mal dado, pero lo han mantenido en primeras páginas tres meses. Y como ya no lograron vincular a Pedro Delgado con el crédito, miren cómo empezaron, ¿eh? El, eh, a Pedro Delgado, la persecución, el hinchamiento mediático, esto no es fortuito, esto es cuando hay billete detrás, por favor jóvenes, aprendan, aprendan para, para no caer de ingenuos, recuerden el Evangelio, dice mansos como palomas pero astutos como serpientes, aprendan el medio en el que nos tenemos que desenvolver los políticos honestos y en el que ustedes pronto ojalá se tengan que desenvolver cuando tomen la posta, cuando llevan un año haciendo pedazos día y noche a un ciudadano como Pedro Delgado, no es fortuito, pues ahí hay billete detrás. ¿Y por qué esa persecución? Porque Pedro Delgado es el principal testigo en los juicios contra los Isaías. El diario universo, pásenme por ahí está, lo saca. Y esto es lo que dijo Pedro Delgado en el juicio... En lo, con, ...contra los isaías en Miami, y saca lo que le conviene para tratar de desprestigiar a Pedro Delgado, y no saca lo que dijo Pedro Delgado sobre el atraco de los isaías con Filambanco y al país, entonces ahí hay billete, no se engañen, un año llevan tratando de despedazar, de linchar mediáticamente a Pedro Delgado... Primero que se había comprado una mansión, ¿se acuerdan o no? Luego 200 mil dólares efectivo en transferencia. Luego dos cajas de seguridad en Rusia para guardar valores. Luego que había él ordenado el crédito de Usai, que había viajado con Dusak a Irán. Todo eso se le ha derrumbado. Ahora resulta que no tiene título economista. Y que para ser presidente del Banco Central se necesita título economista. Todo es mentira. No se necesita título economista para ser presidente del Banco Central. Y Pedro Delgado tiene un título de maestría en economía empresarial, título de cuarto nivel. ¿no? al cual accedió siendo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador pero ya no saben qué hacer o sea la maldad ustedes ven cuando eh, la, la falta de ética en el poder mediático pero eso no es casual ahí hay billetes, ahí hay alguien pagado para tratar de hacer daño y atemorizar a Pedro Delgado y que no testifique contra los isaías en oficios que se están desarrollando en Estados Unidos bueno con esta presión del caso de USAC ciertos fiscales y yo tengo la mayor consideración para el fiscal general que ni estaba en el país, pero para un para un pobre servidor público a cualquiera nos puede pasar ¿no? ante la presión de la prensa, de la oposición irresponsable que parece que en unos votitos meter gente inocente a la cárcel no importa. Yo prefiero irme a la casa, créanme, antes de que pase eso. Que no esas son las cosas que no me dejan ni dormir. Las injusticias claman al cielo. Entonces por la presión mediática me, tengo que prestar preso a alguien. ...mete al primero a cagar... ...y metieron preso a dos personas totalmente inocentes... ...que era el señor Omar Hunda... ...y Roberto Sandoval... ...incluso Roberto Sandoval... ...revisen los mes... ...lo que hace es... ...insistir una y otra vez... ...el crédito tiene que darse... ...previa a la presentación de garantía... ...y la garantía debe ser de efectivización... inmediata, etcétera... Mira la a la que llega el diario Universo hoy día... ...en el testimonio que da Pedro Delgado... ...contra los Isaías... ...en Miami... ...diciendo todas las trafasías que hicieron en el país... Lo importante para Dios del Universo es que Delgado relató en Miami la corrida en finca incautada. Eso es lo importante. En el juicio contra los Isaías. Si ven la prensa corrupta. Para que se pongan bravísimos los de las CIF de los trompudos. Y para que tengan un motivo para atacarnos en estas elecciones. Miren lo que va a hacer. La prensa corrupta ni para madurar aguacates, compañeros. Y todavía en los Twitter hay quien le cree a esta gente. No le crean nada. ¡Qué horror! Qué atentado a la libertad de expresión. No es una forma de expresar rechazando tanta mala fe tanto abuso mediático felizmente nadie les cree están destrozados.